Chicos voy al soy Mim Silva y hoy nos encontramos en Plaza Carso para la super alfombra de Tini, la transformación de Violeta. Vamos a tener la oportunidad de hablar con todo el cast, así que chequen todos los detalles. este proyecto es un proyecto que tiene de todo un poco, entonces nos ha dado las, las herramientas para que una vez que ahora llegue a su fin, podamos agarrar el camino que queramos y este proyecto nos, nos impulsa en ese camino, porque es un proyecto que ha llevado la música de lado también, la actuación, el baile todo. Entonces ahora tenemos todo este único de posibilidades de decir wow Fue increíble, ha sido increíble, formar parte de la película ha sido un honor y ahora estoy promoviendo mi canción, Love is the Name, dejando por todo el mundo, así que ha sido una experiencia increíble. No, pero... Hubo escenas de acción que, que me divertieron muchísimo hacer porque aparte partió mucho de la imaginación eh, que, que teníamos que imaginarnos cosas que en realidad todo después iba por postproducción o hacer un show y que en realidad todo en el fondo sea verde y vos te tengas que imaginar los efectos especiales y todo y que se yo, y después me ves la película y aquel. qué nos pasó que era invierno y nos teníamos que tirar del mar o llovía o nos teníamos que... De, de, todo y y en realidad la película uno lo ve y dice, ay qué lindo verano, calor. Nos estábamos muriendo de frío nosotros y para el actor es un desafío actoral que está buenísimo. Definitivamente a mis compañeros, a todos mis compañeros en Violeta que, bueno, que voy a tratar de seguir en contacto y verlos. Sí. Después de eso ahora viene mi música, estoy haciendo mi disco como solista y este año seguro ya sale algo. Todavía no, pero un sencillo o dos ya salen pronto este, este año. Sí, yo estoy involucrado en, en casi todas las canciones co, como coescritor. Co yo sé que León y Violeta son un ícono de pareja, así que espero que puedan separar que yo no soy malvada en la vida real y que los quiero mucho y que somos amigos. como lo podemos ver en la película? Bueno, no, no, pues no. Eh. A ver, lo que pasa es que yo arranqué muy chica, entonces me tuve que hacer fuerte. Me tuve que hacer como valiente. ¿sí? Y decir, bueno, esta es, es así, es como, es parte de... Que, que, y tuve que aprender con el tiempo que no puedo estar en control de todo. De todas las cosas que se dicen, de todas las mentiras que se pueden llegar a decir de mí. Eh, de, de si la gente piensa que soy buena o si soy mala, o que opinen o te juzguen, como son cosas que, que, que es difícil que una persona se acostumbre a eso. Pero la realidad es que es parte de, de nuestro trabajo, es parte de estar expuestos y es una consecuencia. Pero, pero creo que de a poco es como que uno va, va creciendo y va madurando y vas entendiendo cuáles son realmente las cosas importantes, ¿no? De, de otro formato, ¿no? de, de otra manera de contar la historia, pero creo que a todos nos encantó la idea de, de, de, de hacer llevar esto al cine. Eh, definitivamente, pues la profundidad que se busca en cine y los detalles lo cambian todo y, y lo pone a los personajes además en una situación radicalmente diferente a las situaciones que se en la serie. Como dije, cuando uno toma decisiones es cuando uno también va formando su, su camino y su forma de ser y, y tu personalidad. Y, y para mí Violeta fue como un colegio, fue una escuela en donde aprendí todo. Todo lo laboral se lo debo a Violeta y en lo personal me descubrí. Entonces es como que marcó mi vida, es un pedazo de mi corazón este proyecto. Y, y le diría más que nada gracias. Eso también de, de conocerme, de crecimiento, de pasar de... De conocerme.